de canciones explotan en mi cabeza y como paloma blanca giran a mi alrededor saben muy bien que está mi naturaleza vivir dentro del aire esta canción y tú me haces bajear a tierra firme, no te das cuenta que tiene más luz que el sol. Y tú tratas de que me olvide, pero creen versos en mi boca desde el corazón.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 Oh, oh